En este tema vamos a hablar de las te principales tendencias tecnológicas en el año 2020 y 2021. Para ello, en primer lugar, definiremos lo que es una tendencia tecnológica. Las tendencias tecnológicas son predicciones del nivel de utilización de alguna tecnología en base a los niveles de consumo, aplicación, factibilidad y utilización de acuerdo a una época, lugar y necesidad. La hiperautomatización es el conjunto de tecnologías que realizan tareas tradicionalmente humanas automatizando tanto procesos empresariales mediante RPA como el apoyo de la toma de decisiones mediante la combinación de técnicas de inteligencia artificial. La total o multi reemplaza a las personas con conocimientos tecnológicos por tecnología con conocimientos de personas. Promueve la integración de elementos táctiles, visuales, gesticulares o auditivos Utilizando la realidad aumentada, la virtual, la mixta, interfaces multicanal entre hombre-máquina y tecnologías de detección. Algunos ejemplos son Amazon Go, Siri o Alexa. Las nubes distribuidas se refieren a la distribución de los servicios de la nube pública a ubicaciones fuera de los centros de datos físicos del proveedor de la nube. En las nubes distribuidas, el proveedor de la nube es responsable de todos los aspectos de la arquitectura del servicio de la nube. Además, permite que los centros de datos se ubiquen en cualquier lugar, lo que resuelve problemas técnicos. Y proporciona una baja latencia, la reducción de costos de datos, la adaptación a la legislación y también ofrece los beneficios de un servicio de nube pública con los beneficios de un servicio de nube privada. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son algunas de las tecnologías habilitadoras que están aumentando la vulnerabilidad de los sistemas. Esto implica que una de las tendencias de los próximos años sea invertir en seguridad informática. Dentro de esto podemos destacar tres puntos que serían la malla de ciberseguridad, la transparencia y trazabilidad y la computación para mejorar la privacidad. El blockchain lo podemos definir como la cadena de bloques con capacidad de realizar operaciones seguras e intermediarios por Internet. Esto nos proporciona transparencia, seguimiento de activos, protección de transacciones más críticas realizadas en la nube y además nos permite reducir los costes intermediarios. Los objetos autónomos explotan la inteligencia artificial para realizar tareas tradicionalmente atribuidas a seres humanos. Estos actualmente funcionan en ambientes controlados, como pueden ser fábricas o minas. Pero a medida que la capacidad tecnológica mejore, la regulación lo permita y la aceptación social crezca, estos se utilizarán cada vez más en espacios públicos no controlados. Algunos ejemplos de esto pueden ser los drones o los robots. Otra tendencia es la ingeniería de la inteligencia artificial. Los proyectos de inteligencia artificial enfrentan a menudo problemas de mantenimiento, escalabilidad y gobernanza por lo que generar una estrategia sólida de inteligencia artificial que facilite el rendimiento y proporcione escalabilidad, interpretabilidad y fiabilidad es uno de los desafíos más importantes para la mayoría de las organizaciones. El Internet del Comportamiento se trata en usar los datos para cambiar los comportamientos de las personas. Cada vez más existen tecnologías que acumulan polvo digital de la vida de las personas y esta información se puede utilizar para influir en los comportamientos a través de circuitos de retroalimentación. El Internet de los comportamientos tiene implicaciones éticas y sociales según los objetivos y resultados de los usos individuales. Las leyes de privacidad que varían de una región a otra tendrán un gran impacto en la adopción y escala del Internet de los comportamientos. Las operaciones en cualquier lugar permiten acceder, entregar y habilitar las empresas en cualquier lugar donde los clientes, empleadores y socios comerciales operan en entornos físicamente remotos. Otras claves tecnológicas que están utilizándose a día de hoy y serán futuras en el próximo 2021 serán la red 5G, el Wi-Fi 6, el análisis de datos, tomas de decisiones, la interacción por voz, el video en streaming... El comercio móvil, los vehículos autónomos, la democratización de la práctica tecnológica, el perfeccionamiento humano y el edge computing.